Muy buenas amigos y amigas, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel, yo soy Talks Gamer bienvenidos nuevamente. ¿Sabéis? Una de las cosas que más me gusta de Xbox es que ahora mismo está siendo llevada, y lo tengo que decir así de claro, por una persona que es más viciosa de los videojuegos que uno mismo. Y eso me hace sentir reconfortado, tranquilo. Por otro lado, sé que mi dinero no está cayendo en saco roto, porque llegan grandes juegos, hay grandes juegos ya, de hecho, en el Game Pass, o sea, más de 100 juegos, mucho más de 100 juegos, en verdad, siempre se dice más de 100 juegos, pero se quedan cortos, son más de 100 juegos, en verdad. Pero sí, siempre más de 100 juegos hay, más luego los juegos de IA, luego ya sabéis que van a meter también, muy posiblemente, el Ubisoft Plus, eh, y quién sabe si también vayan a meter otro tipo de de, de plataforma, pero bueno, vamos en lo que viene siendo la tranquilidad a la hora de escuchar las palabras que vamos a escuchar del propio Tío Phil eh, están, por supuesto, subtituladas para que la podáis ver es simplemente un pequeño fragmento para que os dais cuenta de, de con qué clase de persona, como digo, siempre estamos hablando, siempre que recordamos a Jimbo y sus intensos viajes en el mundo de los videojuegos, pero recordamos tal que así. Pero cuando hablamos de Phil Spencer, cuando hablamos de Phil Spencer, tenemos que hablar de un verdadero amante de los videojuegos. Fíjense. Finally, kind of out on the road meeting with teams. We're here in the How yeah, oh, awesome amazing. is that? Yeah, yeah, yeah, I've never been here. Yeah. It's my first time. <laughs> I think we're gonna have to see if we can flag our way back Oh, Weird. Totally we <laughs> I'm curious, though. Every time we meet, I always want to know what you're playing. So, just to be up to date, what is on Quick Resume at the moment? Uh, so, I'm I am I'm here in London um, and traveling. I have my uh, Series S with mm -hmm. the X screen. I saw, you, oh yeah. yeah, yeah, I tweeted I out. I need to get me one of that. I love that thing. <laughs> <laughs> um, so right now, I there's was, was kind of three things I'm rotating between. Uh, vampire survivors I just can't stop playing. I haven't got to Queen Sigma yet. No? My, my, my friend Gio works on the game and has showed... Sigma yet. No? Um, my, my friend Gio works on the game and has showed me what she's capable uh. of doing and it makes me want to get there so bad. The game is fantastic. <laughs> um, I was playing a little Hi-Fi Rush yesterday, nice. which is a great yeah. game. Mm -hmm. The game though that I'm probably going back to the most right now is Age 2 on console. Ooh. Which, I, I'll, I'll be, freely admit, I wasn't kind of expecting that that would be the game I would go to. I love co-op games, I have a friend that I play with, I love the controls. I think mm -hmm. the team did such a fantastic job with mapping a, a older PC RTS game to controller. Traditionally PC, yeah. Yeah. The and fact I'm that I can right-click and reset my whole allocation for, mm -hmm. my, the, for resource uh, gathering is just Like, I'll never play an RTS that doesn't have that. And it's yet. nice to see it come into sort of what well, 2023, right? I, I grew up playing Age 2. That was the game yeah. of the series, and it's so nice that the game is still loved and polished and is now available on a brand new platform. Yeah, no, it's fantastic, and I yeah. love that. That game is like I love the co op campaign, so uh, mm -hmm. I was going to say, co op is this versus or action? No, I'm, I'm not good, so <laughs> and like I used to watch Age 2 competitive uh -huh. on PC and they're, they're doing crazy stuff. Like they're deleting absurd, their true like right? they think And they're moving so fast I can't even track it. No, I'm very much a plotter. I overbuild everything and then, but I just enjoy it. It's fine. I'm a turtle. I don't know if you've heard that phrase where I build a lovely little town, yeah. fill it with people and army, and yeah. then build like six walls deep so no one can get to me. Yeah. <laughs> yeah. It's a great tactic. Uh, no one's been able to beat me yet. So, so the last thing I'm playing, because I'm determined with my other group of co-op friends, uh, is grounded. I just think Grounded is so fantastic. We're on the AIDS lab right now, so mm -hmm. we're getting close. Um, but, because the building got me. Like, just that game, I know it's been out, obviously, in preview for a long time, and I still haven't finished. Shame on me. Uh, but <laughs> I- There's almost too much to do. I get distracted every time I go and I'm tarting up, we're making new lanterns. And it's a scary game. It's hardcore. It's terrifying. Yeah, the like if you play by yourself. So I got the B armor. Oh, well, so there you now go. I've got the B armor. We can, if you get the crossbow, uh-huh. You, you can take down the bees. You get the crossbow by crush crossbow the, the crow feathers, not to go through the whole <laughs> pyramid of, of creation, but yeah. Uh, so yeah, that's kind of what, and I I started a new Civilization 6 game on my gaming PC, yeah. which means like I'll be back in eight months that's after it. I finish yep. that campaign, but uh, I love Civ. It's just one of those Desde luego nuestro amigo el Tito Phil. Le encantan los videojuegos y se nota que le encantan los videojuegos. No solamente va por allá, por donde vaya, quiere tener su Xbox y quiere jugar. Es de verdad un consuelo saber que el CEO de la compañía de videojuegos en la que estás apostando dedique tanto tiempo con los desarrolladores, que se ponga a hablar con ellos, que juegue a los juegos y que los disfrute tanto o más... Como nosotros, pero nunca está mal jugarlos desde el mejor sitio, el mejor lugar que donde podría ser sino que en un televisor Samsung. Aquí tenemos unas imágenes que os van a volver locos. Vamos a verlas. Bueno vemos como en un box therapy se llevan el viejo Samsung que más lo quisiera. Ojalá me lo traigan acá y bueno vamos a quitar le va a quitar la pegatina eh, al Samsung este fijaos ese color oscuro ese mate oscuro que tiene eh, la forma no es casual es precisamente para que no se forme en eh, esas no entre la luz por ningún lado luego aparte veis que hay dos mandos junto al televisor y un aparato que es la interfaz de el monitor fijémonos que ahora lo ha subido bueno y ahora <ríe> ahora viene la magia vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en esta postura que mira tú qué útil es para hacer según qué cosas ¿no? con, con, el, con los ordenadores eh, sobre todo la comodidad ¿no? en plan voy a verlo como dios bueno uno siempre trata de dar noticias positivas incluso hasta de sony pero la condenada se nos resiste siempre intenta hacer todo lo posible por ir en contra de sus usuarios y sobre todo de microsoft eh, comprando a la prensa nuevamente desde hace eones de años que vienen como por ejemplo este titular, que lo podemos ver aquí, Vandal, creo que es de Vandal, Square Enix, explica por qué Final Fantasy VI solo es posible en PlayStation 5. ¿De verdad? ¿Solamente es posible en PlayStation 5? Entonces, ¿por qué es posible que mi Xbox 360 corra el Final Fantasy XIII? Pregunto. ¿Y por qué la Xbox One, eh, el Final Fantasy XIV y el XV llegará a Xbox? Sin embargo, el 7 lo tienen secuestrado los de Sony. ¿Puede Square Enix explicar por qué? Y no vengan diciendo que es porque solamente se puede eh, correr en PlayStation 5. Porque lo cierto es que PlayStation 5 le cuesta correr los juegos. Eso es... ¡Forspoken! ¡Oh, Forspoken! Su creador afirma que solo es posible en PlayStation 5 por el SSD. Otra noticia mamporrera que no sirve para nada, llena de mentiras... Y que, y que no aporta nada, porque a la hora de la verdad estamos viendo, yo me fijo en estas cosas, sobre todo por el tiempo que transcurre eh, el hype. O sea, si veo que en dos días una cosa ha dejado de, de ser comentada, es que ya ha perdido el interés, digamos, del público, o por lo menos del público de las redes. Y desde luego, forspoken ya ni se habla. O sea, es un... Como, como si se hubieran dado cuenta de que es un capítulo oscuro de Playstation que hay que borrar intentar incluso enterrarlo en medio del bosque eh, esta es la razón por la que el Godfall, que al final sí ha salido en Xbox, mierda juego ya que tampoco es para tanto será exclusivo este, este, este es de hace tiempo pero bueno, de Playstation 5 en consolas y contaba además diciendo de que bueno que solamente se podía jugar en, en la PlayStation bueno entre risa y risa el manicomio no defrauda ya os lo he dicho muchas veces eh, también es importante la noticia del nuevo dragon ball budokai, eh, budokai el dragon ball 4 vamos a echarle un vistazo antes antes que nada antes de irnos vamos a echarle un vistazo Y esto es todo por hoy amigos, solamente recordarles a los de Sony que no, no van a comprar Take-Two, no van a ser dueños de GTA. Os espero en el próximo programa en Toxic Game Channel, hasta la próxima amigos.